y en el día de hoy y en el día de el día el día de y y en el en el día de el día ni ni no Cuando uno queda embarazada, bueno, ahí mismo le hace un trabajo para llevarle seguimiento a esa, esa secuencia de ese embarazo. El mamá es el que define qué trabajo hay que hacerle. Que hay que dejar de hacer muchas cosas. Y de estar ¿no? con una mente tranquila. Porque uno todo lo que uno haga, uno está transmitiendo al bebé. Igual es la mochila. El deber de nosotros cuando nosotros terminamos las mochilas es quitarle eso. Uno tiene que quitarle todo lo que uno pensó para que eso no se vaya sino que quede ahí guardado así hasta hasta salir manaca de robo kanak mukwadun ya un mukani un kindi